Buen día mi justiciable, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a una edición especial de nuestro History Time sucesorio como gala previa al primer episodio del tip sucesoral de esta temporada 2023 hemos querido traer para ustedes un regalo sabemos muy bien que este canal está dedicado a las herencias, las sucesiones y cualquier otro tema del derecho pero el día de hoy quiero presentarles a ustedes una historia de vida más allá de lo que ustedes puedan ver de esta imagen que tenemos y además de ello de este servidor. Pues mis amigos les quiero comentar lo siguiente. Hoy justamente tenemos un history time, es decir, el momento de la historia o del cuento. Y en este caso, en vez de narrarles la historia sobre alguna herencia o alguna sucesión o alguna curiosidad, quiero comentarles una historia de vida. Pero en este caso no voy a ser yo. La persona que lo va a contar en este caso va a ser mi madre, Luz María, Luz María Cadena que tuvo la oportunidad de estar en cabina entrevistada por Shirley Barnaby en su programa en Onda La Superestación. En esta ocasión fue a comentar su historia del por qué ella siendo ecuatoriana vino a Venezuela, este hermoso país y por qué razón nuestra Venezuela la atrapó y la cobijó como suya justamente en el marco de nuestro principio de temporada 2023 del tip sucesoral. Para ustedes les quiero dejar este regalo. Sean todos bienvenidos a este History Time. Que una nacionalidad. Enamorados de Venezuela. En Shirley Radio. Bueno, cada viernes es especial y, y este no va a ser la excepción porque ahora en nuestra sección la más bonita de este programa Enamorados de Venezuela vamos a conversar con Luis María Cadena Las Luisa, ecuatoriana en Venezuela, nos va a contar qué fue lo que le enamoró de nuestro país ¿Y qué la hizo quedarse aquí en, en Venezuela? Buenos días y bienvenida. Luz María, qué gusto conversar con usted esta mañana. Muchísimas gracias. Buenos días. Que Dios me los bendiga a todos. Igual para usted. Mi amiga soy su fan. Ah, sí, Número qué... Guau, wow, imagínese qué gusto. Entonces, para mí Mira, es un honor que usted esté aquí para conmigo. Para mí es el, el honor inmenso. Qué belleza. Una sorpresa tan enorme. Bueno, para que vea cómo es la vida, ¿no? Yo Ay. lo veía en... Este Venevisión Plus. Ah, sí? Ay, tengo que verle así, Shirley tengo que verle así. Qué belleza. Bueno, me alegra, me alegra que, que estemos aquí compartiendo. El honor es sí, mío, realmente. Belleza. Oye, cuénteme, cuéntame su historia. Eh, ¿Cuándo llegó usted aquí a, a Venezuela? Eh, ¿Y bueno, por qué? Bueno, yo llegué en el año dos, eh, 1977, el 2 de septiembre, uh -huh. llegué acá. Mi situación fue... Digamos emergencia, porque en aquella época en mi país era un delito ser madre soltera. Uh -huh. Y bueno, estábamos, el padre de mi hijo y yo estudiábamos y trabajábamos. Lamentablemente, pues, uno no quiere hacer las cosas mal, pero a veces la, el hombre como que le pone esa... Coyuntura de, de uh -huh. apretamiento, entonces bueno, salí embarazada. Y al salir embarazada, le digo: Bueno, tú me habías prometido que vamos a arreglar sin ningún problema. Nos casamos y todo ha, no ha pasado nada sí. por, por mi familia, por la sociedad, porque ya era muy delicado eso. Si no se casaba de velo y corona, uh -huh. nadie lo respeta uh -huh. El destierro. El destierro. Uh -huh. Y entonces, cuando yo vengo. El 20 de agosto, que yo era puntual en mi periodo y no me viene, y yo me empezó a asustar. A los, como a los seis días le digo, mira, me pasa esto. Dice, no hay problema, podemos arreglar. Claro, él me dijo ya de otra manera. Nosotros estamos estudiando y tenemos que esperar un poco para casarnos. Inmediatamente a mí se me volteó toda la tortilla, como se dice. Mm. Dije, no, yo tengo que hacer... Por mi cuenta, yo sola. Y si estoy embarazada, esto es mío. Es mi hijo o hija, no sé qué será. Y desde ese momento, me puse, como se dice, en guardia, a ver qué hago, cómo hago, pero tampoco me podía quedar en Ecuador, porque yo solo de pensar que mi madre y mi familia y la sociedad me iban a esclavizar, porque en esa época a uno le pegaban. Uh -huh. Entonces, inmediatamente... Pidiéndole a Dios, pues pensé. Dije, bueno, ¿y por qué no me voy a algún país donde nadie me conozca y tengo a mi hijo? Y de repente se me ocurrió Venezuela. Eh, voy a la agencia, le pregunto y me dicen, sí, usted puede salir tranquila con su visa legal. Y justo yo tenía mi pasaporte de hace un año atrás que pensaba irme a los Estados Unidos. Uh -huh. Pero no, me salió la visa, entonces dije, ah, no, aquí está mi oportunidad. Y usted llegó sola aquí, Sol, sola, sola, sola embarazada. Sí, es que no sabía yo? si estaba embarazada o no, mm. sino simplemente que eran 10 días que no me venía el periodo. Mm. Y yo del pánico, dije, no, estoy embarazada y me voy, pues. Y usted dio a luz aquí sola. Sí, señor, en la Concepción Palacios. Bueno, esa es otra cosa larga. Mm -hmm. Bueno, ok, eh, me dijo el, el gerente de esa empresa, me, viene en autobús todo el trayecto, entonces me dicen, no, vaya con los ojos cerrados porque allá hay mucho trabajo y, y como yo era costurera profesional, me dice, uff, para usted hay trabajo de, en cantidad allá, bueno, yo me confié de eso, ok, me vine, eh, cuando yo pasaba por la frontera de San Antonio, lo primero que hice fue encomendarme a Dios y dije, no sé si estoy embarazada, pero señor, tú me tienes que ayudar y te pongo en tus manos si es hija o es hijo no sé ayúdame a llevarle hasta hasta la, los estudios más altos para que él tenga lo que yo no tuve uh -huh. jamás me imaginé que le iba a llevar hasta la universidad uh -huh. eso fue Dios aquí está el hijo por cierto Qué, belleza. De Dios, Qué sí. belleza entonces resulta que cuando ya llegué acá Llegué al nuevo circo porque venía en autobús. Uh -huh. Y ahora, ¿qué hago? Resulta que dije no. Yo siempre he sido así rápida de pensamiento. Pregunté a un señor mayorcito que estaba como haciendo limpieza. Y era lo que yo confiaba en las personas mayores. El señor me dice, no se preocupe, mija. Aquí a la vuelta hay un, un hospedaje. Porque yo decía, ¿dónde me voy a pasar esta noche? El señor me dice a la una y media yo estoy libre. Y yo le llevo para allá. Me llevó y le dijo que era la familia de él. Dice, aquí la señorita es mi, mi familia, así que le recomiendo que la traten bien. Mm. Y eso y, le impresionó, le impresionó esa apertura. Es que yo no esperaba que las cosas fueran... Es que son tantas cosas, mire, que eso me faltaría tiempo para mm. comentar las cosas de hermosas por las cuales Venezuela me atrapó por completo. Mm. Ok, entré, me quedé ahí, pasé... Yo creo que ahí me quedé como 15 días. Pero a las dos horas de, de haber llegado, me eché un baño y salí. En menos de dos cuadras conseguí trabajo. Porque sí, había abundancia tra de trabajo. Uh -huh. Después me fui a vivir en una habitación alquilada. Y ya mi barriga crecía. Como al, al mes y medio fui al, al médico. Me, sí me dijeron, está embarazada. Me mandaron... Un poco de vitaminas. En, esa, en aquel tiempo, mire, era una bendición Venezuela, porque ahí nadie que, que tuviera necesidad pasaba a trabajo. Uh -huh. Uno iba a la consulta, le daban vitaminas, si necesitaba medicina, si necesitaba tratamiento, e inclusive le daban hasta potes de leche la flor del campo uh -huh. como que era uh -huh. cada vez me dando uh -huh. cuatro kilos, o sea, dos potes de dos kilos cada, y dan total cuatro kilos, y bueno como ya me tocó ver a luz, uh -huh. ya en ese lapso de tiempo conocí a, a otras personas por medio de mi trabajo uh -huh. y conocí a una familia hermosa de Valencia uh -huh. este, Carmen Citalugo, que paz descanse, y luego de ella me presentó a su comadre que también eh, venezolana, la mamá es de, eh, de los Andes, el papá español. ¿Y ellas te acompañaron? Ellas me cuidaron, me llevaron, me lle bueno, Zulay eh, Rosales, ella me dice, ella cuando tenía ocho meses me dice, chica, tú no puedes estar sola en tu casa, porque te puede dar algo, ¿y quién te va a socorrer? Le digo, bueno, yo buscaré un taxi, no señora, usted se viene a mi casa, y me dio... La habitación del bebé que recién ella había dado a luz, hace seis meses, me dijo, aquí te vas a oh, quedar. Qué historia. Entonces, imagínense cómo no voy a amar a, a mi Venezuela, a mi gente. Qué hermoso. Y entonces, bueno, me dio, cuando en eso me dice, cualquier cosa, a la hora que sea, tú me llamas. El esposo era ingeniero de la electricidad de Caracas. Digo, ay, no, a mí me da vergüenza estar interrumpiendo. Efectivamente, cuando llegó la hora, ah, me dio hasta un reloj para que vea si, en caso dado, pues cada 20 minutos, cada cuarto de hora, según. Y yo con vergüenza, nada, eran como las dos de la noche, un cólico, un dolor. Y a la una no me aguante, le digo, Zulay, perdón la molestia, tengo un cólico que no sé qué es. Y me dice, bueno, váyase al baño. Ay, digo, estoy botando. Ah, no, mija, hija, Mire, ella me planchó el vestido, el bloomer, me planchó todo a recojas el, ah, échese un baño y recojas el pelo. Y al esposo le hizo levantar a esa hora para llevarme a la maternidad con Cecil <ríe> Palacios. Vivíamos en la en parroquia San Juan. Y, y aquí está, aquí está el, ese bebé. Y el nombre de Juan Carlos la puso ella. Ah, sí. sí porque en, ese, en esa época vino el rey Juan Carlos a visitar, <ríe> a, a, o sea, a hacer sus codas con, con el gobierno de esa época. Y entonces me dice, ¿qué nombre le vas a poner a tu hijo? Le digo, se va a llamar Ricardo, el nombre de un tío del papá, o sea, un hermano del papá. Me dice, no señora, él se va a llamar Juan Carlos, porque a los hijos hay que ponerle los nombres de gente importante. Y aquí está de visita el rey Juan Carlos, por lo tanto él se llama Juan Juan. Juan Carlos, sí, y así quedó. ¿Qué, ¿Qué aprendió usted de esto que me está contando, que es un relato, un relato maravilloso, eh, qué ha aprendido los venezolanos? Mire, aprendí primeramente esa apertura tan bonita, que lamentablemente en mi país todavía no hay. Que decía, ¿cómo, cómo es posible que no me conocen? Y a mí, me en, eh, yo vivía en Katia y me decían Ecuador. <risa> <risa> Mira, Ecuador, ven para que te tomes un cafecito. Mira, Ecuador, cualquier cosa, estamos a la orden. O sea, tan bonito esa solidaridad, esa familiaridad tan hermosa. Mm. Yo dije, Dios mío, en mi país, siendo mi país, mi familia no son así. Y aquí, bueno, la gente, es maravillosa. Mm. Y cada día yo me iba sintiendo más, como se dice, compenetrada. Y yo vine por un año, porque yo dije, después que doy a luz, regreso para que ya, ni modo, pues ya está... Ya está el bebé Ya está el bebé. Afuera, allí, está sí, el bebé. Sí. Pero después voy, visito y regreso. Mentira. Duré cinco años aquí casi, cuatro años y piquito. Para yo regresar. ¿Y regresó luego? No, pero fui a visitar a mi mamá. Uh -huh. Y después, mire, como al mes y medio, dije, no, que va, esto no es para mí. A pesar de que yo dejé ya las cosas aquí, todo, solo me llevé mi, mis cosas personales. Entonces le digo, mamacita, yo lo siento, pero me tengo que ir a Venezuela porque allá estoy bien. Tengo trabajo, tengo todo, para ese tiempo y ya yo estaba trabajando por mi cuenta, mm. porque como yo era eh, costurera, Usurera. me hice fabricante de ropa. Y a eso se dedicó, se ha dedicado toda Todavía la vida, tiempo. hasta hasta el día de hoy. Bueno, ahorita ya estoy de, de vacaciones. De vacaciones. <risa> pero Ahora me mantiene el abogado. <risa> me, me, me ha dicho, eh, eh, esto le iba a preguntar algo eh, sobre todo la oportunidad, creo que aquí hay, hay un relato in, interesante en ese aspecto Usted llegó sola aquí, sí. dio a luz sola Bueno, eh, me llevaron ellos a la Sí, materna, claro, así. pero pero a ver, estaba sola sin su no familia, tenía, pues no, no, no había no, nada no, no tenía nada eh, Y me, me dice cuando comenzó la entrevista y, y pude graduar a mi hijo de la universidad ¿no? sí. eh, Hablemos de eso, ¿no? de la, ah, del perfecto. país de la oportunidad Ah, bueno, en esa época eh, todo era fácil, todo esta, inclusive la universidad no costaba mucho, no recuerdo si costaba 1.600 eh, este, la matrícula ¿Dónde se graduó? Eh, en, en la central En la central, la sí, no, UCB Sí, este, la, el, la primaria estaba en la Escuela América, la secundaria estaba en la h Machado, que era un liceo ahí por Katia, Y luego la universidad e Inclusive el señor casi hizo dos carreras No quiso terminar la primera y después se metió a la segunda y Esa sí terminó Sí. ¿Qué, qué, qué lecciones le, le, le deja como mujer el país? no? Porque además creo que acá hay dos cosas La determinación de, de salir adelante Exacto. Usted sola Pero además el país que le dio la acogida eh, Tener mucha fe y confianza en ti misma Y luego lo que tú reaccionas, haces Mira, sales adelante, pero aquí más que todo había oportunidades enormes mm. para todos, para estudiar, para trabajar, para emprender, y todavía hay, todavía hay. Yo le pido mucho a Dios que cuando regresen mis demás hermanos venezolanos, vengan con esa mentalidad que yo sé que por allá les les costó mucho aprender eso, pero aquí todavía yo siempre he dicho, Dios mío, ¿por qué...? Venezuela tuvo que pasarle esto, sí. Aquí hay maravillas, tur, pa, turis, turismo. Aquí solamente del turismo entraría mucho dinero, mm. porque hay hermosas playas, hermosos sitios donde donde uno pasa los momentos bonitos. Dígame, Santo Ángel, es una, una belleza. Y hoy en día sus grandes amistades son venezolanas. Sí, todas, mm. siempre, mm. siempre. Desde que llegué, pura... Bueno, de hecho, yo tenía... Le puse de mamá a una amiga chía, este, es de, de Oriente, uh -huh. Oriental, yo uh -huh. decía a mi mamá chía, porque ella me aconsejaba, me decía, cuidado mi hija, no se le vaya a ocurrir tener otra barriga, porque usted tiene que trabajar uh -huh. para ese niño y las cosas son fuertes. Sí mamá, no se preocupe. ¿Y que yo... conoció algún venezolano en el camino? Sí, Sí. <risa> no se enamoró uno se enamora de Venezuela pero la pregunta es se enamoró de un venezolano sí pero lamentablemente ten, eh, después descubrí que tenía pareja ah tenía pareja y yo siempre he sido de las personas que no me gusta hacer plato de mm. segunda mesa mm -hmm. muy bien entonces eh. cuando no y, y el hombre quería no estaba casado pero estaba tenía tenía su hogar pues me llevó a su familia me presentó su mamá vino a mi casa a visitarme mm. la hermana todo, me querían, pero decía yo, no puedo destruir un hogar, sí, sea sí. como sea, es un hogar, sí. no lo siento. Y lamentablemente tuve que dejarlo. Bueno, pero usted todavía está joven, ahí todavía oportunidad. Nada ¿no? más que voy para los 72 pues, años. Se ve muy bien, se ve <risa> estupenda, Ecuador, como le dicen aquí. Sí. <risa> Oye, eh, otra, otra cosa que quiero que quiero que nos nos cuente es eh, me, me parece además este relato muy, muy poderoso, es también la oportunidad que usted tuvo aquí de crecer, pero el, el momento que usted llegó era un momento distinto. Había, ah, no. había digamos, trabajo, eh, una persona eh, podía, con lo que hacía, eh, bueno, lograr que un hijo se graduara eh, de, de abogado, que estudiara aquí, que echara hacia adelante, que ustedes pudiesen poco a poco ir comprando sus propias eh, viviendas, sus propias pertenencias, pero este país cambió en algún momento y usted pudo haber pensado, yo me regreso a, Nicar a, a Ecuador sí, claro. y no lo hizo. ¿Por qué? No. Bueno, fíjese que cuando Ecuador tuvo un problema del dólar, que del sucre cambió al dólar, sí. allá las viviendas estaban por el piso. Con 10 mil dólares podías comprar tres casas de tres pisos, cuatro pisos. Uh -huh. Y me dijo una amiga que lo hiciera. Dije, no, mi amor, yo ya no tengo nada que buscar. Allá. De hecho, yo le traje a mi mamá. Mi mamá vivió aquí 26 años, uh -huh. ella está enterrada en el en Santuario del Divino Niño, está depositada sus cenizas. Entonces uh -huh. decía, no, yo no tengo nada que hacer allá, yo, eh, pero su familia, no, la única familia que yo tenía estaba conmigo, uh -huh. mi familia es aquí, aquí tengo hermanos, tíos, mamá, tengo hijos adoptados, adoptivos, que todos me dicen mamá. O sea, cuando hay ese cariño, pues me dicen mamá luz. Entonces yo digo, son mis hijos los que no tuve. Entonces, mire, yo digo que esta, esa, esa familiaridad que a uno le envuelve el venezolano, mm. porque el venezolano es carismático por excelencia. El venezolano no se compara a ningún otro país ese carisma, esa apertura tan bonita. Y rapidito uno se acostumbra, se familiariza. Por eso yo decía, no, yo a Ecuador no regreso para nada. Y tuve que irme en esta oportunidad cuando mi mamá ya falleció. Caí en depresión total. Todas las situaciones que sucedió aquí caí en depresión. Y el médico me mandó al Ecuador. Me dijo, señora, tienen que cambiar porque usted está demasiado embotada. Uh -huh. Y para que usted salga de esa depresión, porque yo pensaba ya hasta en morirme, porque decía, me tomo pastillas día o sea, que ya prácticamente está él me dijo que era depresión severa uh -huh. entonces yo le digo no pero es que yo Ecuador no tiene que cambiar para que usted mejore porque de lo contrario si usted no colabora no podemos hacer nada y regresó a Ecuador sí y qué pasó allí eh, ay eso fue otro otro otro lagrimero ya porque cuando regreso ya sí tenía mi familia pero ya no eran no eran la familia o sea no era lo que yo estaba acostumbrada acá eran así extrañas, saludaban, pero no había esa comunicación uh -huh. bonita. Y en la, y yo veía pues a la, a la gente, la cultura, no es igual que acá, son muy secos, muy serios. Uh -huh. Y cuando me iba a unos parques como aquí el Parque del Este, allá hay el Parque La Carolina, La Alameda, El Ejido, en Quito, yo soy de Quito. Y yo me ponía a ver el Pichincha, que es como el Ávila, pero uh -huh. el Ávila es más grande que el Pichincha. Y cuando yo veía al Pichincha decía, nada, como mi hábito. ¡Qué belleza. me sentía a llorar, y me puse... No, eso era... Sí, que la solución era regresarse a Venezuela. Entonces, una amiguita venezolana, porque uh -huh. eh, después ya conocí, después conocí Venezolana, me dice, ¡ay, señora Luz, pero para que se le quite la tristeza, ¿por qué no se va a buscar a los venezolanos en el ejido, en la, en la Meda, en la Carolina? Le digo, ¿y usted cree que ya...? ¡Uy, uh, allá hay bastantes! Efectivamente, habían bastante, se reunían y yo llegaba, hola oh, mira, como es la costumbre, <risa> hola mira. Tú eres de Venezuela, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué parte? No, de Parque meta la una decía, no, soy de Oriente, soy de Maracaibo y tal. ¿Y tú? Bienvenida a mi país. Yo soy ecuatoriana, pero soy más venezolana. Qué belleza. Que tú. Eh, Luz, de verdad que he quedado conmovida con su historia eh, Podía quedarme aquí una Ay, hora sí. más eh, Porque creo que la historia es preciosa Ay. Pero bueno, tengo que hacerle una encuesta Está preparada para evaluar su nivel de amor Hacia nuestro país, que yo creo que claro. es absoluto Pero bueno, claro. vamos a ver si todavía hay algo de Ecuador por allí Ya me lo dijo, pero bueno, vamos a ponerla Entre el Pichicha o el Ávila ¿Usted con cuál se queda? El Ávila El Ávila, ¿listo? <risa> uno, uno, cero Ok, entre el bolón de verde, que entiendo que es una masa sí, sí, de sí, plátano de rellena, plátano. o una arepa, ¿usted con cuál se queda? Con la arepa, porque la arepa lo como todos los días en vez de pan. 2-0, <risa> <risa> ¿y cómo, cómo come la arepa? Eh, ya sea con, con jamón y queso, mm -hmm. ya sea con revoltillo, y cuando salgo a la calle sí como, como con cualquier... Eh, este. Acompañamiento, porque para la cocina no soy tan buena, no, que, digamos. Eh, buena costurera, pero no buena cocinera. No, no, no. Ajá. Eh, bueno, ¿el clima de Venezuela o el clima de Ecuador? Ay, no, el clima de Venezuela. Pues. Oye, vamos 3-0. No, no, no. A ver, eh, ¿parque del Ejido o parque del Este? Ay, Dios mío. Está difícil. Está difícil, Ajá. porque yo quisiera que arreglaran bonito ese parque que yo conocí, donde me iba todos los domingos a pasar allá. Uh -huh. Pero yo tengo esperanza aquí. Uh -huh. Entonces, ¿con cuál se queda? Con los dos. Con los dos. Ahí, va, <risa> ahí vamos, ahí vamos. 4-1, 4-1. Mire, esto está difícil. Si en algún momento la selección de fútbol de Ecuador se enfrenta con la selección venezolana de fútbol vinotinto, ¿usted cuál le hace barra? Mire, me pasó. Ajá. Me pasó porque, eh, este, yo decía, ay, Ecuador, dale gol, échale, dale gol. Y, y todo el mundo cuando metía a gol, ¡Ecuador! Eh, ¡Ecuador! Eh, y yo me quedo así Cuando me di a gol Venezuela Venezuela Venezuela Se dieron cuenta no, ah, no ese es venezolano Ay, Venezuela Bueno, Venezuela, listo Oye, 5-1 Ya definitivamente Luz María Cadena Las Luisa Está enamorada de nuestro país, bueno ha pasado la prueba, agradezco mucho de verdad, qué, qué lindo Luz María esta historia, gracias. maravillosa la historia que nos ha regalado nuestra sección Enamorados de Venezuela, 8 y 33 <ríe> vamos a hacer una pausa, gracias. gracias Acabas de presenciar una hermosa historia y testimonio la historia de Luz María e indirectamente la historia de este servidor que viajando junto con su madre en su vientre, tuvo la oportunidad de crecer y bajo la lucha de esa gran mujer, poder salir adelante y llevarlo a lo que hoy en día es. Gracias Luz María, justamente por tu historia, por tu lucha y por tu amor, para que este profesional pueda estar ante todos ustedes, ahora en mi faceta de profesional. Sabemos muy bien que este canal trata de derecho, pero queríamos darle un pequeño espacio para la familia, para hacer esas historias hermosas, las cuales son dignas de compartir. Mis amigos, en verdad es un grato gusto haber podido compartir con ustedes mi historia o parte de mi historia, y además de ello, como siempre le menciono, las sucesiones son únicas, sí, jamás serán similares unas con otras, pero más allá de ello, también está el hecho que el corazón siempre va a permanecer unido, cuando estamos en familia. Mis amigos, que tengan un buen día y próximo ya el tip sucesoral en su temporada 2023. Esta fue una producción de Socieja. Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.